Bueno, volvimos para la primera nota. Una nota, la verdad, que eh, conmovió, conmueve bastante a toda la zona. Porque vamos a hablar de una campaña solidaria por Lara. Lara tiene siete años y en el 2019 pelea contra un cáncer de cuarto grado. Eh, si bien ya fue operada, le volvió a tener y se están recaudando fondos. Y todavía falta bastante. Y por eso tenemos a Laura Lucini, porque vamos a hablar sobre la campaña solidaria a todos por Lara porque se va a hacer una fiesta retro este 13 de mayo. Buen día, Laura, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, acá. Arrancando bueno, el día para empezar a trabajar por Larita. Bien, bueno, contanos cómo surgió esta idea de hacer esta fiesta retro eh, por Lara. Bueno, en realidad, la idea surgió eh, el año pasado, porque, bueno, Clara eh, hizo su primer tratamiento en Barcelona el año pasado. Lo que pasa es que en, eh, el año pasado, cuando viajó, fue tan rápido que, bueno, no tuvimos tiempo. Surgió la idea, pero, bueno, eh, ella en un mes, desde que hicimos toda la campaña, pasó solamente un mes, así que, bueno, fue tan rápido que no hubo tiempo. Este año, eh cuando nos enteramos que ella ya ya fue allá para hacerse los estudios de control y, bueno, y vimos que tuvo una recaída y hasta que arranca otra vez el tratamiento y todo. Tuvimos más tiempo, entonces, bueno, ahí apenas supimos todo, bueno, ahí o sea, más tenemos más tiempo. Sí. Eh, bueno, retomé la idea. Ahí nomás agarré el teléfono y, bueno, eh, me puse a hablar con las personas correspondientes. Bueno, ¿cuándo va a ser? ¿A qué hora? Este sábado a las 11 de la noche en Baste. Sábado 13 de mayo. ¿Cómo fue que eh, le cedieron el lugar? Eh, bueno, nada, cuando yo pienso otra vez en, en lo de la fiesta, porque el año pasado pensamos en otros lugares. Y este año eh, descarté los lugares del año pasado, eh, porque bueno, el año pasado entre una cosa y otra Había hablado con una persona, había hablado con otra eh, Fue un sí, un no Bueno, fue medio no, Viste que se demoró Y dije, bueno, voy a pensar en otro lugar Pensé sí. en base eh, Le mandé un mensajito a, a David Sandri Y él esa misma noche me dijo que sí Que no había problema, entonces dije, bueno eh, Esto es genial Me dice, comunicate con el Tano que es mi socio, porque tenemos que estar los dos de acuerdo, ahí mismo le escribo al Tano y me dice sí tenés base a disposición eh, así que nada al otro día ya, ya arrancó todo porque ellos nos cedieron todo eh, desde la seguridad lo, eh, todo lo que tenga que ver con la municipalidad todo el tema de tramitería con, sí. con ellos eh, todo, todo, todo, se dieron cargo eso así que bueno, nada Ahí nomás dije, bueno, listo, genial, arrancamos ya. Arrancaron con la policía. ¿Cuánto es el costo de las entradas? Sí. 2.500. Bien. Un precio accesible. No sé, nadie puede... Sí, sí, sí. Por lo que yo tengo entendido, es más o menos lo mismo que se está pagando por cualquier entrada al boliche ahora. Y es una causa solidaria, también no nos olvidemos de eso. Exactamente. Sí, a ver, la idea es... Eh... Yo lo pensé por el lado también de que hoy en día, eh, nada, es, es, es muy... A ver, para cualquiera es muy difícil eh, donar sin... O sea, dar sin recibir algo. Entonces dije, bueno, qué mejor una fiesta retro, que uno va, se divierte, la pasa bien, y en vez de que ese dinero vaya para el dueño del boliche, bueno, va para una, casa, una causa justa, ¿no? Sí, me parece. Y el... El, el que va y se divierte y la pasa bien, nada, y recibe algo a cambio, digamos. Me encanta. ¿Van a tener barra de, de bebidas? Vamos a tener barra de bebidas, vamos a tener también una barra donde va a haber eh, comida, eh, vamos, a tener, eh, un, vamos a tener algún chico que va a animar la fiesta también, va a estar muy buena, va a ser muy divertida. Qué bueno. Me imagino cómo están con los preparativos. Y estamos, la verdad que estamos muy ansiosos. Quedan cinco días y estamos como que falta un poco y no queremos que falte, pero al mismo tiempo queremos que llegue el día porque nada, estos últimos días van a ser bastante moviditos. Pero bueno, estamos muy contentos, muy ansiosos. Qué bueno. ¿Y cómo van con las ventas de las entradas? Bien. Sí, venimos bien. Venimos, la verdad que bastante bien lo que le pedimos a las personas es que si la pueden comprar a la tarjeta anticipada, mejor. Porque como tenemos eh, un número, un número para no, o sea, que no tenemos un millón de entradas, eh, si la pueden comprar antes, mejor. Porque en puerta va a haber, pero bueno, es limitado. Sí, capaz Entonces, que llegaste. Si se puede adquirir y... mejor. Claro. Tenemos, acá en Venado tenemos varios puntos eh, de venta ya, varios locales donde se pueden adquirir. Y, bueno, si no, me pueden escribir a mí, eh, a mi celular, eh, por Facebook, por Messenger. Eh, ¿Quieres decirlo? Si el que no se pueda acercar me, me, me avisan y yo me, me arrimo, no hay ningún problema. Mi teléfono es 3462-609022. Genial. Así que cualquier duda, bueno, ya saben. Y, si no, bueno, y en el centro, como les digo, hay cinco locales que, que hay en venta. Genial. ¿Y conociste a, a Lara? Eh, Lara, no, personalmente todavía no. No, porque le, muchas veces hablé por teléfono, la vi por teléfono, nos hemos mandado mensajitos, pero bueno, nunca nunca la pude tener enfrente. Bueno, porque pero... ella, bueno, a ver. Solamente estuvo desde, en todo este tiempo, solamente estuvo dos meses en Rosario. Bueno, justo coincidimos que esos dos meses yo tampoco pude viajar. Así que siempre estuvimos hablando, pero ella desde Barcelona y yo acá. Bueno, me parece genial. Entonces, eh, a partir de las 11, sábado 3 de mayo, ojalá que tengan todos los éxitos. Eh, bebida, ojalá, show, comida, ojalá. es por una causa noble. sí. Y... Sí, ojalá, ojalá que mucha gente quiera ir Aparte va a estar muy divertido ¿no? Ese, este también es el fin Que para que todo el mundo se divierta Está bueno Con Como estamos viviendo la realidad del día La vida cotidiana La verdad es que nosotros a todos nos hace falta un poquito de, de diversión sí. Un poquito de despeje Entonces eh, Y a la retro siempre le parece... va bien igual Eso sí. es Sí. Tiene su sí. De vez en cuando nos hace falta un poquito Salir un poquito y divertirnos tiene su público. Las retros tienen su público ya. Bueno, mu sí. bueno, muchísimas gracias, Laura. Les deseo todos los éxitos para el sábado. Eh, los esperamos, ¿eh? A ustedes también. Bueno, muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos. Bueno, recordamos que... Algo para recordar que... Si no, puede, si no se puede eh, pagar por Mercado Pago, donar eh, al alias hola .roca mp Si no buscan en internet, todos por Lara. La primera página que les aparece es su página donde tienen cosas sobre Lara, notas, rifa, eventos, contacto. Eh, van recaudado, falta todavía recaudar eh, bastante. Así que nada, un granito de arena siempre nunca viene mal. Ahora vamos a ir una pequeña tanda y ya volvemos más de la segunda mañana.